Este video se llama Lo famoso. Hola, ¿cómo están? Bueno, este video, cuando llegas a la es este video, no parece un famoso. que Hola, soy este Nunca. <risa> <risa> <risa> bueno, Este, este, ponle música dj ahí, ponle música, ponle música dj Jay, música, pues está, está, tambor. Bueno, bien, bien.